Hola amigos de América Latina, soy Víctor Damián Rosso, el hechicero, santo de los y brujos más reconocido en América Latina. ¿Cómo funcionan los amarres de amor? ¿Cómo funcionan los hechizos de amor? Quiero un amarre de amor? ¿Un retorno de amor? ¿Un hechizo? ¿Un conjuro? ¿Un ritual para enamorar? Si usted está enamorado o enamorada de su vecina o de su vecino, no se queden antojados. Para eso estoy yo, para hacer que esa persona le dé el ¿Sí? para hacer que esa persona no le sea indiferente, así pues que contáctenme desde cualquier parte del mundo y yo pueda hacer que esa persona se arrastre a sus pies, pidiéndole eh, lo que sabemos, entonces contáctenme y no se queden con las ganas, atrévete y déjate sorprender.